Eh, a veces, yo sé que la, a veces cuando uno suelta las ideas, eh, las escribe, pero alguien tiene que hacer una revisión final, ¿verdad? Digamos, en esencia las preguntas están bien, pero vamos, vayamos preparando para lo que es cuando usted presenta un escrito, un trabajo, ¿sí, no? Siempre eso tiene que, que pulirse. Entonces, como son un grupo, a lo mejor alguien puede adoptar la función de revisar, ¿no? corregir, ¿no? para dar un trabajo completo, ¿no? porque hay un grupo que han presentado tres del grupo, y son versiones diferentes. La primera versión es seguramente lo primero que salió, después un poquito más arreglado y después el último ya casi perfecto. Entonces, este, obviamente, es ¿cómo está? Hemos tomado en cuenta el último, ¿no? pero siempre es este, ya para construir trabajos y en otros cursos, Siempre hay que dar una revisadita, ¿no? El control de calidad, ¿no? Porque eso es finalmente lo que presentamos. Bien, entonces, vamos a. Ya tenemos suficiente quórum para ver lo de la asistencia. Uh -huh. Entonces, a ver, permítanme asistencia estudiante. Ok. Todavía terminamos de ver con ustedes. Vamos a de ver ineficaz el título valor. Hablo los temas procedimentales y práctica. Bien, Aikipa. Presente, doctor. Ah, ¿Cómo está? Ambrosio. Ábalos. Bardales. Presente, profesor. ¿Cómo está, ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Bonilla. Bravo. Bravo. Bravo, Bonilla, ¿quién habló? Ya, presente, profesor. No. Ah, Bonilla, correcto. Bonilla. Bravo. Calderón Peche. Presidente, doctor. ¿Cómo está? Calderón Ramos. Calderón Ramos. Campos Pinto. Caruamaca. Carpio. Presidente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Capa. Colla, Cermeño, Chirinos, Choque, Cruz, Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Utipa. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Del Valle. Díaz. Dorado. Durán. Estofanero. Presente, docente. Buenas noches. Buenas noches, Le vamos a hacer una repasadita. A ver, Ambrosio, Ábalos, Bravo, Calderón Mike, Rosana Campos. Doctor, buenas noches. Presente, Mike Calderón Ramos. Ok, señor. Disculpe. Rosana Campos, Yuli Cargomaca. Ronald Capa, Efraín Colla, Carlos Hermeño, Rosa Chirinos, lo vi entrando, Carmen Choque, Alberto Cruz, Del Valle José, Paula Díaz, Biondi Dorado, Caterín Durán. Durán presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Faustino Díaz, José Gomero, Julio Guamán, Lizeth Huanca, Marta Guari, Lidia López, Yolanda Lozano, Victoriana Mendoza, Fidel Mendoza, Violeta Mendoza, Mayra Mera, Doris Naval, Inés Neira, Julio Oliveira, Frank Oyola, Lauro Noel, Reyes Francisco, Uber Rodríguez, Néstor Rojas, Kenny Rosales, Ana Rosas, Ana Rosas Hugo Salas, Luisa Sánchez, Saraí Sarmiento, Alfredo Sedano, Ricardo Silva, Mirta Sequeiros, Víctor Cirolopú, Ticona Gloria, Ticona Robert, Teodoro Vázquez y Justo Villal. Bien. Bien, ¿cómo estamos? Eh, Buenas ¿sí noches, doctor. Rosa Chirinos presente. La señal me tiene que me bota y me saca, doctor. En Gracias. este momento le consigo, no te preocupes. Gracias, doctor. Ok, Chirinos, Rosa. listo. Bien, entonces vamos a continuar nuestra clase de la pasada semana. Terminando de ver los, el tema de ineficacia de título-valor. Y después vamos a trabajar en grupos como la semana pasada. ¿Ok? Pues ponemos eso. Listo. ¿Han revisado su programa? Um, no, doctor, no lo hemos revisado. Pero creo que sí, la próxima semana. Semana 10, doctor. Semana 10, ¿no? La semana semana 10. 10. Ya, ok. Entonces, vamos a terminar a tiempo. Entonces, antes de entrar al. al. a la clase directamente. Eh, algo que, que he ensayado con otro grupo ha ¿sí resultado. ¿No? Fue como esta parte es un poco teórica, un poco, digamos, eh, densa, eh, les propongo lo siguiente, ¿no? que cada grupo proponga ¿no? 20 preguntas de todos los temas que hemos visto. Preguntas con sus respuestas. ¿ya? Nos le envían hasta el día jueves, y el día jueves nosotros consolidamos uno solo, y parte del examen lo tomamos de ese balotario que ustedes van a hacer. Sobre todo las preguntas teóricas, ¿ya? Entonces, si están de acuerdo, lo conversamos al final de la clase. Cosa que todos tienen un balotario todos revisan. Y, este, si conocen la parte teórica, pues, las preguntas prácticas lo van a hacer, pues, de inmediato. ¿Ya? Entonces... Sí, buena idea, profesor. Gracias. Sí, lo hemos hecho en otros grupos y ha resultado muy bien, ¿no? Entonces, este porque todos nos obligamos a preparar un buen eh, balotario y, este, y también revisar, ¿no? Y, y coordinado con ustedes, sale bien este tema. Bien, entonces vamos a, a la clase de hoy. Profesor, buenas noches. Disculpen, no sé si ahora llamó lista. La alumna Sarmiento Chávez. Ya está ahí. A ver, todavía no comienzo. Vamos a... ¿De una vez Adiós. Listo. Servida. Gracias, profesor. Okay. Bien, entonces vamos a ver. La semana pasada estuvimos viendo eh, lo que corresponde a destrucción eh, de títulos valores, pérdida de títulos valores, ineficaz. Entonces vamos a continuar con ese tema. Eh, ya nosotros, digamos, el título de valor se extravió uno o se ha perdido completamente, digamos, le cayó tinte, le cayó pintura, entonces necesitamos, ya no es útil, ¿no? Eh, porque si tenemos un título de valor que está manchado o ilegible, el juez con toda razón, nos pudiese rechazar ¿no? cualquier demanda de ejecución porque no es legible. ¿no? Entonces, eh, si no es legible, vamos rememorando un poco lo que conversamos la, la, la pasada semana. ¿no? Si el título se perjudicó en el sentido de que se manchó, se rompió por accidente, se partió en cuatro pedazos, eh, y por más que lo hayamos pegado con cinta adhesiva, obviamente no da la certeza de su validez. Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? Se le requiere al emisor del título a que los entregue un duplicado, ¿no? Y aquellos que lo hayan avalado, garantizado, también a lo propio. Si es que ellos no cumplen, tendríamos que ir a la vía judicial. Pero. ¿Qué sucede en caso de que el título se haya extraviado haya, o haya sido robado? ¿no? ¿Lo haya hurtado? Como ya hemos indicado, hay unos pasos previos. ¿no? Si nosotros, porque hay que distinguir dos situaciones. Una cosa es que tengamos nosotros el título valor manchado o roto, pero lo tenemos ahí, lo tenemos físicamente. ¿no? Y otra cosa es que hayamos no sepamos no el destino. ¿no? ¿Qué significa? Que se haya extraviado o se haya perdido. ¿Y ¿Cuál es el riesgo? Si un título está circulando, que alguien puede cobrarlo, ¿Ok? Entonces, para prevenir esa situación, para prevenir esa situación, ¿qué es lo que, ¿cuáles eran los pasos previos? ¿Se acuerdan? Si se extraviaba o nos robaba un título de valor, ¿qué teníamos que hacer? Denuncia a la policía, doctor primero. Denuncia primero reportarlo y reportarlo al banco. Al banco o al girador al banco, de la letra. Al, al girador de la letra. Ah, sí, al, al girador, a los aceptantes, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que pague, ¿no? Porque la propia ley indica: ¿qué sucede si el tenedor legítimo no comunica que el título se extravió? Tiene si no responsabilidad para, ¿no? Se libera de responsabilidad. Sí, bueno, sí. Igual, si es un cheque y no se comunicó al banco, el banco lo paga, ¿no? Entonces, por eso mismo están esos pasos previos. Entonces, ya hicimos la denuncia y ahora hay que redactar la demanda, ¿no? Una demanda para que el juez declare en eficacia el título valor, ¿no? En un extremo y el otro extremo, disponga que los obligados los evitan uno nuevo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya presentamos la acción. Vamos a ver qué es lo que continúa. Ahora, el juez, una vez que recibe la demanda, va a disponer que el petitorio se publique en el diario oficial del peruano. Eh, para qué? Para que justamente terceros, ¿no? O a lo mejor hay otro, un nuevo tenedor, un nuevo tenedor legítimo, pueda oponerse pues a este pedido de dejarlo, de que de eficacia el título, ¿no? en, en, el, en el aula hemos dejado el enlace de una exposición que hizo el doctor eh, Bumont y profesor de la Universidad, Ricardo Bumón, digamos uno de los de la mayores estudiosos del derecho comercial en el Perú, y él nos contaba, nos compartía una anécdota, ¿no? eh, que es un caso real, ¿no? que una, un señor, a una persona, le habían pagado una deuda con una letra de cambio, ¿no? una letra por 250 mil dólares, y él, a su vez, eh, va a una cooperativa y compra dos tractores ¿no? y le endosa la letra de campo. ¿No? Eh, días después, comienza él a, a querer trabajar con, con el tractor y se dio cuenta que los tractores que había comprado no se adecuaban al campo que él tiene, que él tenía. Entonces va a la cooperativa para revertir la operación y le dice que ya no, que la venta estaba hecha y que no podían hacer nada. Entonces, ¿qué hizo este señor? Se consiguió una abogada y la abogada dijo: ¿Sabes qué? Declarar, hay que decir que la letra se te ha perdido y que declaren su ineficacia. ¿no? Y efectivamente, presenta una demanda, su, hizo su denuncia, presenta una demanda indicando que él, ¿no? habiendo sido pues este tenedor legítimo del, del, del instrumento, de la letra, se le ha perdido y eh, solicita que se le imita uno nuevo y que se paralice cualquier pago. ¿No? Y se hace la publicación que estamos conversando. ¿No? Ahora, ¿qué había pasado con la letra? La cooperativa que le había vendido el tractor, lo había depositado en el banco de crédito, en su línea de descuento de letras. ¿No? Entonces, esa letra la tenía el banco en cobranza. Y por suerte, ¿no? un practicante del estudio que asesoraba el banco de crédito, esto fue en Trujillo, eh, comenzó a revisar el perón y encontró el aviso ¿no? donde esa, esa letra había sido estaba pidiendo su ineficacia y el banco se apersona al proceso y se apersona la cooperativa ¿no? y en ese momento en plena audiencia el juez pues le llama la atención no solamente al, al solicitante de la ineficacia, sino a su abogado porque ahí no, ahí estaba, era un acto fraudulento. Entonces, él había válidamente endosado la letra, pero maliciosamente estaba buscando que se declare su ineficacia. Entonces, obviamente en el acto el juez determinó infundada la demanda y dejó a salvo al banco y a la cooperativa para que con las copias certificadas del, del proceso planteen una acción contra este señor, ¿no? porque eh, justamente para evadir un pago, estaba tratando de ir por el tema de ineficaz. Entonces, les comentaba este caso porque justamente la, esto es lo que nos da, es la seguridad que nos da la publicidad, la publicación, que cualquier persona sepa ¿no? que eh, el título de oro está siendo requerido para ser ineficaz y en todo caso, formule después pues, su oposición. Entonces, después de la audiencia, ¿no? eh, la resolución que declara ineficacia del título valor tiene que ser notificada a las personas emplazadas y si alguien se ha opuesto, también a ellos. ¿no? Ahora, solo si se dé el caso que ampare la demanda, se publica un extracto de la sentencia en el diario del peruano. ¿no? ¿Para qué se publica? Para que todos los obligados, ¿no? y tanto el obligado principal como aquellos que, de, que, de, que tengan que suscribir el, el título, eh, cumplan. ¿no? Entonces, después de esta publicación, se transcurrirán 10 días para que... Eh, judicialmente se disponga, se ordene ya la suspensión definitiva del título y se disponga que se emita el duplicado. ¿Sí, don Walter? Sí, profesor. A pesar de todo este tipo de proceso, el título valor se hace efectivo, por ejemplo, en este caso un cheque, ¿no? se hace efectivo en el banco. ¿Quién asumiría toda esa responsabilidad? ¿El banco directamente? A ver, buena pregunta. Eh, en la clase pasada hablamos del plazo para la suspensión de pago, ¿no? Digamos, ustedes le avisaron al banco, señores, ya, se me ha perdido mi cheque, ¿no? Y ya dejan ahí su constancia en, en mesa de partes del banco. De ahí ustedes tienen 15 días para presentar su demanda, ¿no? Para que una vez que ustedes presentan su demanda, ¿ya? El banco, en este caso, no va a pagar el cheque, salvo que la acción judicial sea declarada improcedente, infundada y quede consentida de ejecutoria. Entonces, si es que, como dice usted, pese a que se avisó, pese a que el banco tiene conocimiento de la, de la demanda, pese a que ha sido notificado con el proceso, paga, es responsabilidad del banco. Ya no debe pagar. Bien. Ojo, si se decreta la ineficacia del título, no perjudica las acciones personales del poseedor del documento contra el peticionario, ¿no? Eh, que se obtenga eh, el pago o la expedición de nuevo al título de valor. No tiene nada que ver con las acciones causales. Lo único que se ha perjudicado, ¿cuál es? El título de valor. Muy importante este punto, estimados colegas, ¿no? es lo que les indicaba. Quien pretenda solicitar la declaración judicial de ineficacia de un título de valor bajo su responsabilidad podrá dirigir comunicación de fecha cierta y recepción comprobable a los obligados a pagarlo o a cumplir las obligaciones inherentes al título requiriéndole suspender el cumplimiento de dichas obligaciones señalando la causa que solamente puede ser una de las indicadas en el artículo 102, que son extravío, Pérdida total ¿no? o deterioro total. ¿no? Entonces, hay un primer aviso para la suspensión de pago. Y la segunda parte, ¿cuál es? ¿No? Quien ha comunicado este hecho de que el título sea perjudicado o sea extraviado o, o lo han robado, ¿no? está obligado a interponer la acción judicial de ineficacia del título valor que debe y debe notificar. Esta a los destinatarios dentro de los 15 días siguientes a la recepción de su comunicación de suspensión. ¿No? ¿Qué le tienen que entregar? Copia de la demanda interpuesta. ¿Ya? En este punto hay que ser bien claros, porque a veces las personas se confunden. Lo que la norma dice es que si yo presenté mi demanda, ¿no? Presenté mi demanda en los 15 días, tengo que una carta con copia del cargo señores banco de créditos, señores de empresa tal, ¿no? Para que ellos sepan de que hay una no demanda. ¿Ok? Algunos interpretaban que tenía que notificarle, pero acuérdense que el Poder Judicial a veces demora pues un mes en admitir una acción. ¿Y qué pasa si esperamos que le notifique el Poder Judicial y ya pasaron los 15 días? Ya queda liberado. El banco lo paga y el particular también lo paga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una carta, ¿no? Bajo cargo, le dejo, le entrego copia de la demanda dentro de los 15 días. Es, digamos, lo, lo práctico de este artículo. ¿no? ¿Alguna pregunta es aquí? Listo. Entonces, no olvides esto, la suspensión extrajudicial del pago. Si se les va a los 15 días, ahí incurrimos en lo que se llama la caducidad de la suspensión de pago, ¿no? Después de los 15 días, el obligado ya no está impedido de pagar y de ahí que incurrido en algún inconveniente. Señor Jutipa. Sí, doctor, buenas noches. Consulta. ¿Esté comentando sobre el... sobre el banco que el... El... del tractor que había comprado? Si en ese caso no... No se hubiera enterado, porque hay una planta donde, puede decirse, donde el banco se entera, un trabajador del banco creo que se entera. O sea, si no se hubiese enterado ahí, hubiera sido otra figura, ¿no? ¿O qué hubiera pasado ahí? Declaraba la ineficacia de, de, de la letra, ¿no? Y claro. el este, obligado principal no la pagaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí cuando…? Ah, y declaraba la ineficacia, declaraba sin efecto. Entonces, aquel que quería cobrarlo no iba a poder. Claro, claro. Vale. Pero esto, pues, iba a ser, digamos, un tema de tiempo. Porque la persona, pues, en algún momento va a iniciar una acción judicial. no Y se va a evidenciar wow. que pues han faltado la verdad. O sea, no es la solución. No, no es la solución. O sea, le, claro. le vendieron ahí una solución muy... Eh, muy, muy, no ninguna, ¿no? simplemente a largar tiempo. Porque, claro. antes gente, el señor David, ¿qué es lo que había? Los tractores estaban malobrados, o no funcionaba, o no Entonces, de... ¿qué es lo que tenía que plantear esta persona? La acción causal, ¿no? Sobre la de efecto el endoso. Y no mm. fue la ineficacia, no, no era el NERTE. Señor Terrones. Sí, doctor, este... Quería lo a mi compañero que antecedió. Por ejemplo, yo decía cómo se le va a ocurrir, pues, a, a, la, a, a la abogada, ¿no? este, eh, proceder de esa manera, no, eh, dando esa asistencia. Si de todas maneras va, va a haber contrato de venta, o sea, muy aparte, no, o sea, de lo que pueda, este, contradecir, contra no, la cooperativa. Entonces, yo lo veo pues ilógico dar esa clase de asesoramiento, no, porque de todas maneras para demostrar para defenderse tiene, pues, no, señores, acá ha habido, pues, este, todo ha sido por la parte legal, acá no había ninguna pérdida. Yo voy a eso de los contratos, doctor, de venta.